Pienso que una persona que es deportista o una persona que no es deportista, a la hora de organizarse durante el día o de tener constancia también con los estudios, con toda la vida en general, eh, ya no solo la natación sino el deporte, es algo muy importante. Que se hagan este tipo de competiciones me parece muy importante porque también es una forma de, de motivar, porque esto también te da crédito. Aparte de conocer a gente y relacionarse, pues también importante de cara a, a seguir motivando.